21 tiene horas con 58 minutos, esto es La Noche al Día. El tema que ha marcado la jornada, sin duda alguna, eh, y estamos muy pendientes como Bolivia y nos imaginamos que también en el eh, país vecino de Chile, es esta fase de los alegatos orales por esta eh, causa que consideramos los bolivianos justa de buscar una negociación de buena fe para tener un acceso hacia el Océano Pacífico. Y eso se hace en base, de acuerdo a la propuesta boliviana, y es lo que se ha refrendado en esta fase de alegatos orales a las eh, propuestas, ofertas que ha realizado eh, Chile por más de 100 años. Son elementos desde 1920 y van tocando algunos hitos dentro de, del equipo jurídico boliviano. ¿Qué nos ha llamado la atención? Escuchen eh, nada más este, este titular. El diputado del Partido Humanista... Florcita Alarcón, conocido artísticamente como Florcita Motuda, se refirió a la demanda marítima que mantiene a Chile y Bolivia enfrentados en la Corte Internacional y decía lo siguiente, lo que pide Bolivia es muy poco, es muy poco al lado de lo que perdió, yo recomiendo ponerse al revés, imagínense que nosotros somos Bolivia y perdemos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa, al lado de eso es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos, yo estoy con ellos, dijo el cantante de Clínicas. Hemos seguido, lo hemos buscado eh, para poder como contactarnos con el diputado Raúl Alarcón del Partido Humanista, músico, destacado por su trabajo eh, experimental, por su trabajo y por la forma y, la, y el carisma que tiene, eh, diputado desde el 11 de marzo de 2018 eh, del distrito número 17 de la región de Maule, representando al Partido Humanista, miembro del Frente Amplio, la información que conocemos, un gran artista y también la característica de él, eh, como persona. Él se expresó sobre nuestra demanda marítima boliviana. Y estamos en contacto con el diputado Raúl Alarcón, Florcita Motuda, conocido artísticamente. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela de Saluda desde Bolivia. ¿Cómo estás, Gabriela? Estamos esperando conectarme con usted. Muy bien. Mire, nosotros eh, veíamos esto que se ha hecho muy eh, viral acá en Bolivia. Este comentario que usted hacía sobre esta demanda que tenemos los bolivianos, lo que piden es muy poco y de verdad está apoyando, decía, la causa marítima boliviana. Por favor, quisiéramos eh, conocer eh, de su voz aquello que usted expresaba y el por qué. ¿Cómo lo hacía? Bueno, te tendría que explicar que yo fui casado con boliviana, que murió en el año 2000, a mi hija le quise poner Bolivia porque tengo amigos en ese país, amo el folklore de ese país y, y tengo un sentimiento hacia allá. Y, pero ella, mi, mi, mi ex esposa, me dijo, no le pongas Bolivia porque la puede molestar en, en el colegio. Así que le, sa le saqué la B y quedó Olivia. Mi hija se llama Olivia. Entonces te tengo amigos allá, la Marilu Delfín el Raúl Pérez gente del Partido Humanista amigos, entonces desde esta desde perspectiva yo opino desde el corazón y coincido en que se tienen que conectar los países el, mira, la evolución humana, la evolución del planeta va para que no haya fronteras va para que los países se puedan conectar entre sí, hay un elemento que tiene mucha libertad, que es el dinero. El dinero va por todos lados. Y los seres humanos no van por todos lados. Están más reprimidos. En algún momento vamos a tener la, la libertad que tiene el dinero los seres humanos. Yo, yo reclamo porque se judicializó todo esto. Siento que los países deben aprender a conectarse en conjunto, aprender a solucionar diferencias y a mirar hacia dónde va la evolución del planeta, hacia dónde, hacia dónde va la evolución del mundo. Desde ese punto de vista, yo decía, me parece que lo que pide Bolivia es muy poquito al lado de lo que perdió. Una guerra que fue eh, motivada más bien por, por los ingleses que por los pueblos hermanos. Siempre las guerras se pierden y yo no quiero que en Bolivia tengan aires de guerra, ni marchas de guerra para tocar el tema. Aquí hay una cuestión de buena voluntad y un deseo profundo de que esto se, se, se, se, se pueda resolver. Por mi ex esposa, por mi hija, y por los artistas eh, bolivianos, por la gente que estamos en el mundo del arte. Diputado, usted decía también dentro de, de lo que se, se menciona. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo está eh, el, el tema de, de Chile? Por ejemplo, privatizada a unas cuatro o cinco familias, ni siquiera eh, corresponde al, a la población chilena en sí. Una política que ha asumido pues eh, los gobiernos chilenos eh, ya desde hace mucho tiempo. Sí, creo que son siete las familias que tienen el mar por una ley que después se descubrió que hubo, dinero, hubo, hubo dineros y hubo una muy mala gestación de esa ley. Por lo tanto, nosotros los chilenos no tenemos mar. La tienen siete familias. Los pescadores artesanales no hayan qué hacer porque están muy normados y no pueden pescar. Ahí el, los que pueden pescar son las grandes empresas. Por eso decimos, nosotros no tenemos mar tampoco. Y sí, mucho cariño. Eh, eh, también pasa lo mismo con el litio. Pasa lo mismo con el agua potable. El agua no es nuestra, está privatizada. Eso no se puede dar normalmente en un país. Diputado, eh, tendría que existir esta negociación que, que pedimos nosotros, los bolivianos de buena fe. Podríamos... Eh, eh, hablar de, de ese diálogo que a veces se da entre eh, y los pueblos, entre la población, que, que, que somos países vecinos, eh, geográficamente estamos ahí juntos y lo que buscamos eh, es una salida al océano pacífico. Es una salida que nos permita también salir del enclaustramiento que ha significado eh, eh, pérdidas económicas por solo tocar uno de los aspectos. Sí, y a mí me interesa eh, to tocar un tema, que hay que involucrar a Perú. Se trató de hacer una salida por, la, por el límite entre Perú y Chile, y Perú se opuso. Haría que decirle a Perú que ayude en esto. Eso no lo hemos tocado todavía, no, sé, no, no ha hablado Olivia de ese aspecto. Pero si se produce la conjunción de los tres países yo creo que puede solucionarse. Diputado, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo ha esperado? Sabemos que ustedes del Partido Humanista, el, el, el presidente Sebastián Piñera de, de Chile ha sido una invitación vía WhatsApp, eh, leímos por ahí para que lo acompañen, eh, y el Partido Humanista eh, decía, no tenemos una posición... Eh, y nosotros vamos a seguir eh, este proceso de, de los alegatos y el proceso en sí que se lleva adelante entre Bolivia y Chile. ¿Cuál es su posición usted como parte también eh, del partido? Bueno, eh, la, la verdad fue que no nos invitaron. Y eh, invitaron so, solamente a parte de, de Frente Amplio. Y... No, eh, esa parte lo quiso ir porque en realidad no estábamos todos eh, invitados. Pero también ahí esa, esa invitación es un poco tramposa, es para mostrar todos estamos de acuerdo en esto. Y no es así. No están de acuerdo. ¿Cuál es la expresión? ¿Existen sectores que que sí buscarían un diálogo en este caso, ¿cuál es ese, ese sentimiento usted, diputado, que, que se encuentra y está todos los días también con la población, con la gente chilena? Mira, eh, generalmente se manipula mucho desde la prensa, así que no te sabría decir cuál es la percepción actualmente, pero la gente siente que Bolivia debería tener salida al mar, y yo vuelvo a reiterar, aquí juega un papel también Perú Diputado eh, ¿Qué va a hacer el Partido Humanista? ¿Ha tomado una posición? Eh, ¿No? Eh, ¿Siguen eh, este proceso? ¿Cuál es la situación? Por favor, si ¿sí nos puede comentar un poco No hemos comentado qué situación tomar y qué, si quieren, adelante uh -huh. Hemos eh, reaccionado a lo que ha sucedido y esperamos de buen corazón que se solucionen los problemas, y te vuelvo a reiterar Perú, tiene también parte de la solución quiero agradecerle diputado, ha sido un gusto la verdad conocerlo un poco y... Eh, conversar estos minutos, mire cómo este tipo de expresiones eh, que hace más al diálogo, que hace más a la capacidad que puedan tener los países de, de solucionar los problemas en esta era, es lo, lo que nos llama la atención, lo que nos gusta y por eso cuando veíamos ese comentario suyo, eh, decíamos, sí, tenemos que hablar con el diputado, tenemos que comunicarnos con él, entender también cuál es la lectura. Existen otras lecturas eh, de, eh, de las posiciones aquellas que decíamos, que se pueden buscar soluciones a temas pendientes y si eso involucra la participación de varios países mucho mejor. Gracias, sí, diputado. Yo aspiro, déjame que te Adelante, adelante. Aspiro a ser un diputado místico político, porque generalmente se ven las necesidades materiales ya, y no se, se no se ven las necesidades espirituales de los pueblos, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con situaciones en que la persona pueda ejercitar su su religión o su mística sin que esté llena de problemas y con dificultades para vivir. Por eso que digo, yo me, me, me caraturo a mí mismo como pol, místico político porque hay necesidades espirituales también aparte de, la, de las materiales. Gracias, diputado, Ha sido un gusto. Buenas noches. Paz, fuerza y alegría para todos. Muchas gracias. Hemos estado en este contacto hoy con el diputado del Partido Humanista, que nos ha acompañado a través de este contacto de Skype, Raúl Alarcón, conocido como Florcita Motuda desde Chile. Existe la necesidad de resolver un tema pendiente, y eso es lo que Bolivia ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia. La fase que corresponde ahora es a Chile, el 22 y 23 y luego la siguiente semana, pues la segunda ronda de estos alegatos orales. Vamos a una pausa, ya volvemos.